Esto es Frikis y Cámaras, yo soy Yayu y hoy vamos a dar una clase de repostería. Vamos a hacer un brazo de gitano con decoraciones de Pokémon Shuffle. Lo que tenemos aquí son los ingredientes para nuestra pasta de cigarrillo, con lo que dibujaremos los Pokémon. 80 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar glass, 2 claras y 80 gramos de, de harina. Eh, primero, pondremos la mantequilla en un bol, ¿Eh? Y a continuación, con unas varillas, nos ayudaremos a mezclarlo con el azúcar glass que lo vamos a tamizar previamente. La mantequilla debéis tenerla empomada para que así pueda coger el azúcar glass sin ningún problema. Y con ayuda de nuestras varillas. Vamos a integrar. Al principio parecen palomitas. Parecen palomitas porque coge, coge consistencia con aceite de oliva. Pero tiene que al final quedar una masa. Bastante uniforme y bastante cremosa. Recuperaremos lo que se ha quedado en la varilla. Como podéis ver, ya es una masa totalmente... la podéis recuperar. Ahora, a continuación, vamos a añadir las claras y con la ayuda de la varilla nos vamos a integrar entonces pues voy a ir echándolas poco a poco Ahora que lo tenemos ya así disuelto, puedo darle un golpe con la batidora para terminar de disolver los últimos gramos grumos que nos quedan. Y ahora añadiremos la harina también. Muy bien. vamos a ir integrando con movimientos envolventes una masa ahora bastante consistente que vamos a separar en cuantos colores necesitemos. Nosotros vamos a hacer los siguientes Pokémon. ¿no? Pikachu, vamos a hacer a Matki, a Torchic y ya está. Así que yo he preparado unos cornets para rellenar de cada color. Voy a mostrar cómo se hace un cornet Primero hacemos un triángulo de papel vegetal, papel sulfurizado, papel de horno. Luego nos lo ponemos así, enfrente. Cogemos esta esquina con nuestra mano, hacemos una cruz, le damos una vuelta, le damos un poco a la punta y cerramos la punta, que quede bien cerrada. Una vez ya lo tenemos, bien cerrada la punta, los picos que quedan arriba los metemos hacia el interior para que no se nos deshaga nuestro cornet Y eso es todo. Ahora vamos a tintar en distintos recipientes la masa, con los distintos colores que necesitemos Pues ya tenemos nuestros colorantes y vamos a separar en 8 debido a todos los colores que tenemos azul, vamos a hacer azul oscuro, azul claro con el rojo y el amarillo, naranja pero aparte vamos a hacer rojo, amarillo, más rosa y negro este negro tendremos que echar una gran cantidad porque no, no es un negro muy bueno la verdad pues vamos a separar un poco de masa y esta la voy a usar para hacer el azul por tanto el azul con los ojos y con un palillo no hace falta que pongáis mucho porque tinta bastante paséis bien por todo necesita más azul, echáis más azul. Pero es mejor ir echando poco a poco porque pintan bastante. ¿Veis? Aquí tenemos un color ya para el market. Y así vamos a proceder a hacer nosotros siete. Pues ya tenemos todos nuestros colores y los hemos metido en un cornet. Para meterlo en el cornet, cogemos el color. Metemos, evitando manchar el máximo posible la entrada. Bajamos hacia abajo. Tenemos que asegurarnos de que la punta está bien cerrada, como está. Y entonces, se un doble, otro doble, y se cierra. Con esto ayudaremos a presionar y que salga bien. Este por ejemplo tiene un chorro muy finito, con tanto podemos hacer detalles muy pequeños. A combinación tenemos nuestra plantilla. Aquí tenemos una plantilla para los Pokémon de Pokémon Shuffle. ¿eh? La pondremos y pondremos encima un rollo de papel vegetal. Ya que queremos que nuestro bizcocho al enrollarlo queden los Pokémon arriba, lo haremos hacia un lado, sin que sea totalmente en el lado del bizcocho. Entonces, una vez tenemos esto, cogeremos los colores deseados, por ejemplo, el negro para bordearlo, y si veis que no sale es que la punta está bien cerrada. Cogeremos unas tijeras y cortaremos un poco para el que tenga más detalle. Ya sabe, por tanto, ya podemos decorar. Así es como ha quedado por el lado que va a ir con el bizcocho, pero así es como se verá en nuestra tarta. Esto ahora irá al congelador durante unos 15 minutos, mientras nosotros hacemos el bizcocho.